Con dedicación especial, al sobrino, un saludo a toda la onda que anda cruzando y le dale. Simón, se llenan el micrófono, chisco. A mí me dicen el sobrino. En la cerca siempre. Activa. Efectivo, con mi sopa haciendo ruido, a mí me dicen el sobrino, en la sopa siempre activo. Mi nombre se la sabía y nunca se la sabían Que andaba moviendo la gente y haciendo billetes de noche y de día Sancu es el que a mí me cuida, al se le respeta, al se le admira Por fin de esto me toca perder o me engancha la mira. Él siempre de todas me saca, él siempre de todas me cuida Estamos contando los verdes, de noche se vive, de noche no duerme Derrama tu rama, yo soy el sobrino si no busca y ama. Ando en las pedichos montada, la gente tirando la flama. Un saludo para la gente de Alano que me estima y que me ama. En mi mente, mi papá y mi mamá, por eso es que le echamos más ganas. Uno nunca sabrá qué es lo que pasará en el mañana. Si la muerte te llega, si la muerte te llama. El en la cerca siempre activo. Ando moviendo el efectivo. Con mi tropa haciendo ruido. Siempre activo. Ando moviendo el efectivo. Con mi cepa haciendo ruido. Me dice el sobrino, yo que soy legal y yo soy mexicano. Con los no palo, la vida no es fácil. Yo digo que chales en Álamos Qué quedado en mi canal. Me vine pa'l norte para generar. Boludos y citrones me quieren chingar. Los hago de agua ni me orden pasar. Puro dolarito me gusta contar. me cuida, me da protección. Por pues cada cajita me da bendición. Con copiar la noche le hago su oración. Cuida mi camino en cada oración. Simón, especial dedicación al sobrino. Están sumando bien chido. Y un saludo especial al charlo. El encargado del rojo, especialmente para la mera Paipa la tía G, y con copia para el tío Benji, andan chumbando en Dallas, Texas, y para Atlanta, Papita, Pancora, de parte del sobrino, Gausela Safare. Eh, eh. En el sobrino En la troca siempre activo Ando moviendo el efectivo